Matías es bioingeniero especializado en inteligencia artificial. Matías también es parte del grupo TensorFlow Oro Verde. Este grupo viene realizando actividades en relación a la inteligencia artificial en conjunto con el Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Nos llamó en particular la atención una de las actividades que tenía que ver con la inteligencia artificial aplicada a la problemática del COVID. Pero queremos hablar de otras cosas también con Matías, no específicamente de eso, que primero nos em empiece explicando qué es el grupo TensorFlow y qué están trabajando en inteligencia artificial. Buenas noches, Matías. Bienvenido a Economía de Bolsillo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, les cuento que TensorFlow en realidad es una herramienta que desarrolló Google, que, que usa la inteligencia artificial para, para un montón de cosas, por ejemplo, para cuando nos sugiere en el, en, el, en el correo cómo escribir una carta, o cuando encuentra eh, predicen en una búsqueda, cómo, cómo vamos a completar esa búsqueda, ahí está usando inteligencia artificial. Y ellos lo que hicieron fue que todas sus herramientas internas, con las que crean eh, modelos, se llaman de inteligencia artificial, que, que resuelven diferentes tareas, las hicieron eh, gratuitas y de código abierto. Eso es que no, no, solo, no solo las podemos usar, sino que podemos ver cómo están hechas. Y además, si esto fuera poco, lo que nos ofrecen también es, para correr estos programas hacen falta unas computadoras especiales con mucho poder de cómputo. Bueno, ellos ofrecen también acceso gratuito a ese tipo de computadoras. Entonces, lo que me acerqué a la facultad y charlamos con el decano y con... La, la parte de vinculación eh, tecnológica y con también el área de emprendedores es eh, tratamos de ver cómo podíamos compartir esa, ese, eh, ese conocimiento con, con estudiantes y con graduados interesados en, en aplicar eso y, y como es la Facultad de Bioingeniería buscamos la, la beta de eh, aplicarlo a la temática de salud estas herramientas se pueden usar a, en un montón de, de áreas pero bueno, nos enfocamos ahí eh, dijimos, bueno, vamos a tratar de tener tres eventos en el año. El primero fue cómo analizar imágenes con estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces nos centramos en ver cómo podíamos hacer para, para seguir los movimientos de, de, un, de una persona, por ejemplo, para evaluarlos con un teléfono. Porque encima estas herramientas de inteligencia artificial pueden correr desde una computadora muy poderosa hasta en un teléfono, por ejemplo. Muchos servicios que tenemos en el teléfono empiezan a usar también inteligencia artificial. Y, y bueno, entonces, el, eso fue el primer evento. Y en el segundo, lo que empezamos a ver fue una tecnología nueva que se llama Transformers, que lo que hace es procesar texto, entender el texto de forma muy poderosa. Entonces, una de las aplicaciones, por ejemplo, eran eh, encontrar respuestas en textos a una pregunta específica pero encontrar, encontrarla entendiendo semánticamente qué es lo que se pregunta y cuál es el documento que tiene la mejor respuesta. Esto es lo último tecnología que está usando Google en su buscador, pero que también lo hacen público. Entonces, como nos centramos, como la excusa fue buscar una aplicación de salud y el COVID en este segundo evento, eh, mostré un ejemplo de cómo lo podíamos usar, por ejemplo, para buscar en artículos científicos respuestas a ciertas preguntas lo que tiene de bueno es que las respuestas que vamos a encontrar tienen, eh, están acotadas a, a por ejemplo, a trabajos científicos probados y, y vamos a obtener la respuesta con la mejor puntaje. Entonces podemos hacer preguntas como eh, eh, ¿cuáles son los síntomas de COVID? Eh, ¿qué medicamentos son efectivos? ¿qué tratamientos hay? Y no vamos a caer en, el, en la ambigüedad de, de opiniones, sino que vamos a obtener la mejor respuesta de lo que se conoce hasta este momento en base a publicaciones científicas. Y también vimos otros estas tecnologías eh, se pueden usar también a, a, actualmente eh, hay modelos mucho más poderosos que también pueden escribir y que escriben en base a un montón de contexto de, de, de información que le que leyeron. Y por ejemplo, para, para contarles, a ver, uno de los últimos modelos, que se llama GTP3, tiene un nombre muy técnico, para que ustedes tengan una idea, es un modelo que primero lee y, y aprende. y Cuando lee y aprende, lee 12.000 palabras a la vez, y tiene adentro 96 cabezas que hacen, además, 96 revisiones cada vez que lee. Y con este modelo, lo que se hizo fue leerse todo internet hasta octubre de... 2019, entonces esa es su gran base de conocimiento y el modelo como lee tanto texto además entiende cuando empieza a leer de qué trata el texto, entonces hice un ejemplo que fue como un juego, pero para ver el poder de estas herramientas es, le, le, le di a este modelo una descripción de lo que había ocurrido eh, en Wuhan, en que había aparecido una pandemia, porque como les dije este modelo leyó todo internet hasta octubre de 2019, justo antes de la pandemia. Entonces le describí cómo era la la la, la pandemia y le, le pedí que me dijera cuál podría ser los cuidados que había que tener entonces el modelo empezó, por ejemplo, a escribir lo que sería un protocolo de cuidado. Bueno, eh, eh, se debe tener cuidado con eh, detección temprana de lo, de las personas que se infectan se debe educar acerca de cómo se transmite el virus, se debe educar acerca de la higiene. Después mencionaba algunas... Lo, lo, lo interesante que tiene, estos, ese, por ejemplo, este modelo, es que puede relacionar otras fuentes de información, porque leyó todo, entonces sacaba un artículo, decía, bueno, como dice la Agencia de Estados Unidos para la Prevención de las transmi Transmisiones de Enfermedades, se debería tener este y este y este cuidado. Entonces, ese es un ejemplo de cómo... Estas herramientas aún sin tener conocimiento del dominio Y aún sin tener información Porque este modelo había leído hasta octubre pueden, Aprenden de los patrones Finalmente de los humanos De cómo escribimos texto Y, y pueden eh, desarrollar un tema Si se les da el contexto Entonces son, son herramientas muy potentes Que se basan en un eh, En este caso en un framework gratuito Hay otros frameworks que también son gratuitos y que están las computadoras para usarlas y aprender a usarlos y esa, ese es el objetivo que perseguimos en el grupo qué interesantes es que pueden llegar a ser las aplicaciones ese es más o menos matías eh, sí. eh, muy interesante no eh, es como que si pudiésemos preguntarle a internet lo que estás comentando directamente es decir eh, no exactamente a la red, en realidad es un punto, como, eh, se pueden usar para diferentes tareas eh, hubo una gran encima todo esto que estamos hablando es, es muy reciente para que tengan una idea el primero de estos modelos aparece en 2017 este que les estoy comentando que, que se leyó todo lo entrenaron durante 2019 pero se publica en 2020 entonces es, es como todavía recién se está empezando a utilizar no se ve todavía las, las aplicaciones y el real potencial pero, pero sí, es, lo que aprenden es de, sobre todo, los, los patrones de, de cómo, eh, suponte, este es un programa de, también de economía, ¿no? Suponte un plan de negocios tiene siempre la misma estructura, entonces o, o similar, ¿no? Las mismas secciones. Entonces, si, si ponemos a escribir sobre un área específica de, de interés o sobre una industria, probablemente en Internet hay, hay varios artículos... Y lo que hace la máquina es que infiere la estructura de ese documento, la información que, que en algún momento leyó, y desarrolla, intenta desarrollar ese tema. Eh, no, no es perfecto, pero lo, lo hace con un grado de, de comprensión muy grande. Y para que tengamos una idea, todos estos modelos, al igual que el humano, tienen cierto error. Pero el fenómeno que se ha venido dando es que de 2017 en adelante, para evaluarlo se utilizan distintas pruebas. Por ejemplo... Eh, no, agarro un, un conjunto de datos donde tengo mil preguntas y, tengo, eh, y le presento documentos que tienen o no la respuesta. Y, ¿Y cuál es la respuesta? Entonces se lo doy a un humano promedio y veo cuál es si, si puede encontrar la respuesta en los documentos, si la marca correctamente. Y esa, y esa, eso se hace con muchas per personas, entonces saca más o menos cuál es el, la, el desempeño promedio de un humano. Y lo que empezó a pasar que, es que estos modelos empiezan a superar, el, el, en diferentes tareas, empiezan a superar el, el humano promedio. Y entonces... Eh, Matías. Eh, eh, eh, desde el punto de vista, por ejemplo, económico, es, es, es, es un cambio muy... Y, Me, y, y hay, hay todo también una, una discusión, ¿no? Eh, y, y se le puede, por ejemplo... Claro, la pregunta es esa, ¿no? ¿A qué, eh, qué, qué, ¿De qué naturaleza es, entidad, es esa entidad a la que podemos llamar la inteligencia colectiva de Internet? La síntesis, digamos, ¿no? Que realiza el, la, la inteligencia artificial. Eh, digamos, pienso, ¿se le pueden hacer preguntas más de tipo no, que se puedan responder de forma falsa o verdadera, ajustada a una verdad, objetiva o una, un error objetivo, sino fundamentalmente de carácter existencial, es decir, eh, eh, no sé, acerca de qué es lo cómo ve el futuro, qué, qué significa el mundo, la vida, la existencia. No Le cosa quiere cosa preguntar posible? si hay Dios, Ignacio Truco. Bueno, bueno, de hecho yo he visto digamos, esas discusiones de con una computadora con otra computadora, hablando, discutiendo sobre la existencia de Dios, que se ven, bueno. digamos, envueltas en una relación dialéctica, dos lenguajes programados. Eh, y bueno me pareció fascinante porque en definitiva es el mismo proceso que hacemos nosotros cuando, cuando nos reflexionamos sobre esas cosas de vos me está dando la respuesta primero una aclaración que hay distintos modelos este que el que podría escribir libremente es uno de los últimos este que se antes los modelos que aparecen en 2017 y después para, para terminar de entrenarlos de enseñarles hay que enseñarles una tarea específica por ejemplo, responder preguntas. Por ejemplo, clasificar texto en si es un comentario positivo o negativo. En 2020, con este último modelo, aparece un modelo que puede hacer cualquier tipo de tarea, porque leyó, eh, se leyó casi todo Internet, leyó frases muy largas, 12.000 palabras, entonces entiende muy bien el contexto y es capaz de comprender el contexto y a partir de ahí seguir desarrollando. Y respondiendo a tu pregunta, lo que finalmente hace este modelo es que aprende, en base al contenido que se le dio, cómo se relacionan las cosas. Entonces probablemente esas preguntas existenciales o las preguntas que le quieras hacer, lo que hace finalmente es, en base a todo lo que leyó y comprendió, reproduce con alguna variación ajustada a... A, a, a lo mejor vos le das primero... Comenzás dándole un contexto Como, bueno, en el contexto de esta situación hago, Y haces una pregunta Eso ya lo, lo condiciona al modelo Lo que simplemente va a hacer es una Va a tratar de seguir En base al conocimiento de todo lo que leyó Entonces probablemente La respuesta va a tener que ver Con lo que alguien publicó en internet Y escribió sobre el tema Y, cómo, y cuál es el, el, lo mejor de eso lo, lo que mejor se asocia Al contexto que vos le estás dando entonces, sí, sí puede responder esas preguntas. En realidad, lo que hizo fue aprender muy bien cómo lo hacemos los humanos. No es que está, no es que tiene, no es que es, eh, no es su, su palabra, sino que es como una, un aprendizaje de todo ese contenido que volcamos en Internet. Claro, pero tampoco es la palabra de alguien específico, ¿no? Porque no es ni, ni mi palabra, ni la palabra de Cecilia, ni la tuya, Matías, sino que en definitiva es una palabra colectiva, una síntesis. El espíritu de la época puede ser la palabra. Pero claro, el Exacto. espíritu. Para Exacto. Hegel sería el espíritu. Exacto. Bueno, y hay, y hay discusiones muy interesantes como que en el espíritu de la época y, y, en, y en el contenido que hay en Internet, hay ciertos sesgos. Por ejemplo, no están representadas las minorías, no están... Eh, o sea, si uno lo analiza, hay más contenido en el idioma inglés que en otros idiomas. Entonces, realmente lo que está haciendo la máquina es aprendiendo muy bien, pero aprende todo. Y no, eh, hay un trabajo adicional que es darle, por ejemplo, ese balance entre lo que aprende. Si uno quiere evitar cierto, cierto tipo de respuesta sesgado, tiene que enfocarse en, en, en trabajar con esos problemas. Entonces, son todas unas problemáticas muy interesantes que se están en este momento empezando a desarrollar y resolver, que se dan a raíz de que aprendió todo y que la información que tenemos en Internet no, no es perfecta. ¿no? Matías, nos queda poco tiempo, es interesantísimo lo que nos estás contando. Ya para ir cerrando, eh, te pregunto, eh, ¿qué proyecciones tiene el grupo de Oro Verde? Si tienen más actividades, ¿qué planes tienen a futuro? Eh, venimos muy bien, la verdad tuvo mucha convocatoria, fue como una apuesta, ahí yo le agradezco al decano, a la gente de vinculación tecnológica Y sí, estamos eh, preparando una nueva actividad eh, que se va a anunciar dentro de muy poco Y vamos a tratar de, de, eso, de ir un poco más allá, hasta ahora los eventos son charlas Estamos viendo cómo podemos ayudar a, a, a, a que esto, ayudar a la práctica y a que lo, lo lleven a la práctica en la facultad y también, aprovechando el momento de pandemia, estamos ofreciendo los eventos en forma remota y, y sumando así gente muy interesante. Hay, hay muchos graduados que geográficamente no están ahora en Entre Ríos y, y se sumaron, y, inclusive de otros países. Entonces, ese es el lado bueno, diríamos, de la pandemia, que nos animamos a usar los medios y, y llegamos mucho más lejos. Eh, pero sí, se vienen nuevas actividades. No puedo adelantar mucho más. A lo mejor en un próximo programa se las cuento con detalle. ¿eh? Dale. Muchas gracias, Matías. Bueno. Gracias. gracias, Matías. Era Matías Molinas en Economía de Bolsillo. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.